¿Cómo están? Bienvenidos a Un Café en Gaudium. Soy Tere Vergés, soy coordinadora de Radio y Televisión de la Diócesis y bueno, pues me da mucho gusto poder saludarles y poder presentar también a mis compañeras porque estamos juntas día con día. Diana, ¿cómo estás? Hola, Tere bien. gracias. Este, bienvenidos a todos. Eh, mi nombre es Diana Rodríguez y estoy en el área de Radio y Rey como encargada de las redes sociales. Y esta nuestra a de... Mayra. Hola, soy yo, soy Mayra Santos, gracias. Este... Yo estoy en la en el área de Gaudio en recepción y estoy a cargo de la página infantil y pues muchas gracias por la invitación y bienvenidos. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña y les vamos a hablar precisamente de este número especial que está dirigido a las mujeres y precisamente en nuestra portada tenemos a Santa Juana de Arco, una mujer ejemplar, pero por muchas cosas, no nada más por su devoción, ¿no? porque tengo entendido que era una mujer muy devota que después de mucho tiempo, como las mujeres de aquellas épocas, pues aprendió a leer y escribir gracias a ello pero de un inicio, pues fue su mamá, ¿no?, el ejemplo a seguir. Así es, su mamá, bueno, a mí lo que me sorprendió de esta, de esta santa, que pues desde chiquita le inculcaron el amor a Dios, el amor a la Virgen, y ella nació con esa fe, ¿verdad? de chiquita nació con esa fe y creció con esa fe, y ya de grande, pues, la llevó a hacer grandes cosas. Exactamente, ella la llevó a ser una heroína para Francia, porque ella se conoció como una luchadora, por esa, esa lucha tal cual, una lucha totalmente encarnizada que estuvo dando junto con el ejército en contra de los ingleses. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Quién? Bueno, ella muy pequeña, desde los 14 años, este, fue como encaminándose, pero también tuvo una donde ella empezaba a escuchar voces que parecía como si en estos tiempos uno estaba loca, ¿no? Pero no. ella, por medio de esas voces, ella iba con su fe e iba este, tratando de que de defender, pues más que nada a su gente, a su gente y también y murió de una manera bastante cruel. Por cierto, por ahí usted va a encontrar este, este artículo al interior de este número de Semanario Gaudium, así que no se lo puede perder. ¿no? Y bueno, pues que también tenemos, ¿qué significa la mujer entonces, la mujer católica? no ¿Qué tipo de vida usted, cómo, nos, cómo visualiza una mujer católica? Yo creo que esto es muy interesante, ¿no, Mayra? Porque déjeme decirle que Mayra, además de lo que hace aquí con nosotros, es catequista. Claro. Entonces, ¿qué imagen, tú cómo crees que nos perciba la sociedad, hablando de católicas? Pues yo siento que es, primeramente, el temor a Dios, ¿verdad? Sabemos que hay un Dios, este, pues, que está en todas partes, pero, este, pues que nos inculca, ¿no? Nos enseña, para poder enseñar. Entonces, este, eso abarca, pues, evangelizar a a toda clase a niños jóvenes, este, adultos, entonces, eh, pues siento que ahí va, por ahí va, ¿no? Entonces es como les decía hace rato, o sea, desde chiquito nos inculcan nuestra religión, entonces eso, bueno, a nosotros, nosotros vamos creciendo con esa, con esa mentalidad, con esa, cómo se puede decir, enseñanza y yo creo que es ejemplo de vida, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo de vida que damos como hijas, como madres, ¿no? Como hermanas. Y yo creo que de eso tú nos puedes hablar muy bien, Diana, porque Diana tiene a sus pequeñas. Y bueno, pues sí nos puede hablar de ese, de ese encauzamiento que les da dentro de, de la familia, ¿no? Ese papel de la mujer dentro del hogar. Sí, pues más que nada, como mamá siempre tienes como la responsabilidad de educar a los hijos, ¿no? Y más ahorita en tiempos de. De pandemia, pues más, más porque tienes que estar tanto en la de la escuela, que no les falte nada, porque también lo que les mandan los maestros, pues tienes que tener la responsabilidad de buscar lo que van a hacer y, y también lo haces de maestro, ¿no? Y además, ¿no? También dentro de la religión, estar también, si, eh, vaya guiándolos para que ellos también tengan ese conocimiento de Dios, ese acercamiento. Sí, porque también este uno, como, mamá, pues tienes que enseñar. Desde la casa empiezan las oraciones, ¿no? O sea, a veces pensamos que la, las catequistas tienen toda la obligación de enseñarlos y ya. Pero desde casa empieza, pues, con alpersinarse o con oraciones pequeñas. No todo dejárselo a los catequistas. Claro, y a nivel profesional, bueno, pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Porque no nada más se refiere como nosotros que estamos en un medio que es católico a poder difundir el Evangelio, a poder evangelizar a través de los medios de comunicación, sino también a través de muchas otras cosas. Simplemente con el ejemplo de vida que tenemos, damos un ejemplo, un testimonio, de cómo puede ser una mujer católica el día de hoy. Una mujer profesionista, una mujer madre de familia, una mujer que se desarrolla sin dejar de lado sus valores y su fe. Entonces, pues eso es lo que es ser... Una mujer católica hoy en día, ¿no? Con toda la modernidad que tenemos y los medios y las redes y todo, esto nunca cambia, ¿no? Ese amor, ese amor a la familia, el amor a los demás, el amor a Dios, ahí está presente. Continuamos. A ver, Mayra, plática. Me quiero inscribir, suscribir a mi mamá para el semanario Gaudio, pero no sé cómo hacerlo. Ah, pues mira, ahora estamos manejando una promoción, pero a mí se me hace súper bien es el 30% de descuento en suscribirse al, en suscribirse al semanario este, durante todo el mes de marzo eh, es en versión digital e impresa eh, la información pues este es el el de oficina es el 477-716-8035 a ver favor, que me lo dices muy ya, pues, y como que no lo voy a alcanzar a apuntar, a ver cuál es es el 477 bueno que es la línea de la oficina de Gaudium con el número 716-8035. ochenta okay. sí, pero por ejemplo si yo quiero este mi mamá este lo, lo, lo que lo quiere ella el físico puede llegar directo a su casa o dónde recogería claro que sí se lo llevan tenemos pues los repartidores que, que llevan tanto el periódico aquí a toda la diócesis ellos se lo llevarían a su domicilio sin problema y en caso, por ejemplo, eso se me hace muy interesante lo del digital. Yo no sé cómo hacer este, esta parte de lo que es digital. Tiene que ser alguna aplicación o, o cómo. Por digital lo puedes encontrar en org Oye, me parece muy interesante. y ¿sabes qué me gusta mucho? Tu sección donde haces lo de los niños. ¿En serio? Porque a mis hijas les encanta. De hecho, la niña que tiene cinco años, este ella se agarra haciendo lo que son. Cuando vienen cursigramas o leyendo las historias, los cuentos, están muy contentas Qué bueno, fíjate que bueno, no, bueno yo me baso a, a poner cuentos con valores. Al final yo también pues, les pongo una reflexión um, corta, que es enseñanza, pues, y es un valor para, para la vida. Oye, María, y si por ejemplo yo quiero felicitar, no sé, a mí, a mi esposo en su cumpleaños, ¿lo puedo hacer contigo o eso tengo que hacer con alguien más? Mira, bueno, anteriormente sí, se, sí manejábamos las felicitaciones. Nada más que ahorita, este, por el espacio, porque o, se satura en las páginas, ahorita yo no sé si han puesto las solicitaciones, pero anteriormente sí teníamos muchos, este, mucha gente, muchos laicos que, que sí, hablaban para visitar que a su mamá, que a su papá, y ahorita, si puede o si entra en la habitación, la ponen, uh -huh. sí, pero si siempre y cuando no esté saturado el la información Por ahí podemos encontrar lo de los sacerdotes, ¿no? Claro que sí También están los, sí. los aniversarios, los cumpleaños sacerdotales y ya a veces de repente se nos escapa alguno Entonces, este, pues yo también los invito también a que pues nos hablen si si en algún, algún sacerdote se nos pasa a ponerle su cumpleaños o su aniversario con gusto este, Mayra Santos lo atiende ahí en Gaudium para que nos dé la fecha exacta y el año y todo. Muy bien, ya te hicimos la ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Y gracias por haberme esperado, chicas. Tuve que salir un momento, pero ya estoy de vuelta. Que me perdí. Bienvenida. bienvenida. Que me perdí, que me perdí. Aquí el cafecito. Sí, eso te va a enfriarte. Ya sé Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora hablamos de algo? Estábamos hablando de la mujer, ¿no? Del papel de la mujer católica y todo esto Pero yo creo que hoy en día Uno de los asuntos que no podemos dejar de lado Porque pues es una realidad Es la violencia que estamos sufriendo las mujeres ¿Por qué me incluyo? Porque somos todas, ¿no? Somos un género Y en realidad es algo que no se puede No podemos cerrar los ojos ante ello y hay muchas situaciones de violencia y hay machismo hay pero cómo lo podemos nosotros este, visualizar desde nuestro punto de vista todas tenemos diferentes realidades ¿no? Ustedes qué piensan de la violencia de género? Pues a mí en lo personal que pues a mí, para mí se me hace muy muy mal muy muy mala onda ¿no? Eh, si somos todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces tenemos ese mismo uh, de, derecho, ese mismo derecho, ese de igualdad, ¿verdad? Entonces yo siento que para pues mí, para el personal mí me parece horrible eso de, de la agresividad. Pues bien. A mí, por ejemplo, este yo yo pienso que la violencia ahorita nos enfoca mucho que a nosotros nos atacan ¿no? Pero realmente también hay otros a los que son atacados y eso no se ve tan tan común. Es más común que uno como mujer ve, seamos de esa parte como la parte débil, pero ya ahorita en día ya no somos la parte débil, ya, ya como mujeres tenemos muchas cosas en las que... No quiere decir que seamos más fuertes físicamente como los hombres, pero tenemos ya avances en los que pues ya las mujeres también ya van al gimnasio, ya se preparan mucho por hacer más cosas que, que antes se dedicaban más a los hombres. Pero también está la parte donde los hombres les, les comen, son atacados también incluso por mujeres. Hay, hay hombres que han, incluso han muerto por, por a manos de las mujeres. Claro, yo creo que fíjate que tenemos un papel fundamental sobre todo desde la crianza de los hijos y aquí tenemos una situación bien especial por ejemplo, Mayra, ya decíamos este, un poco fuera del aire Mayra y Diana tienen hijas, yo tengo un hijo entonces yo creo que es bien importante cómo los educamos precisamente para que dejen de ser o de, de, de, de ser violentos con el otro género ¿no? yo como mamá de un varón al que adoro con todo mi corazón pues no le voy a inculcar que sea violento ¿no? con otra mujer y más si yo lo estoy criando, entonces nada de que, de que la haga menos porque en realidad tenemos que ser con un, no un trato igualitario porque a mí me encantan las diferencias ¿no? creo que la diferencia que tenemos cada género es maravillosa porque nos complementamos más que nada y tenemos que andar juntos ¿no? igual como compañeros ¿no? más que nada y la violencia se tiene que terminar la violencia no puede ser este, contrarrestada con violencia Finalmente. Entonces yo creo que el papel que tenemos ahí es interesante y mucho de esto lo va a poder encontrar también en Gaudium. Hay unos, unos artículos bien interesantes que nos hablan de micromachismo, ¿no? También nos hablan de cómo están las mujeres en la actualidad, unos varios ejemplos, ¿no? Uno de los artículos está muy bueno. ¿no? Entonces, le haga audio. Le haga audio, me interese de esta situación que estamos enfrentando las mujeres hoy en día, las mujeres católicas. ¿Por qué no cerramos los ojos ante esa realidad? Es imposible. Estaba lloviendo unas estadísticas, apenas hoy en la mañana, sobre la violencia urbana, ¿no? La que podemos sufrir, no sé si a ustedes les ha tocado, esos piropos que a veces son más groseros que nada, ¿no? Que no son un piropo, porque un piropo debería ser bonito, ¿no? Sí, piropo, claro, No incómodo, sí, no incómodo. Sin sino incómodo. incómodo. O, o ya que van a otro, hasta otro extremo, ¿no? Incluso a físico, ¿no? Una violencia física. Bueno, pues hay una cifra... Del 99.5%, si más no me equivoco, de, es una cifra negra, o sea, que no se denuncia. O sea, que lo que se conoce es la mínima parte del problema que se sufre en las calles, de violencia hacia la mujer, una, una violencia cotidiana y que pues, a veces se invisibiliza por esa situación. Yo creo que está en todos, ¿no? terminar con eso. Sí, sí, claro. Pero bueno, continuamos. Y bueno, pues antes de que regresen mis compañeras, que por cierto tuvieron que salir un minutito allí, déjenme platicarles de un proyecto que arrancamos el pasado fin de semana. Todos mis compañeros se fueron a Nuevo Valle de Moreno a hacer una grabación especial. Estamos preparando para usted un corto sobre Via Crucis. Y bueno, pues participamos con gente de la comunidad. Y ahí quiero agradecer especialmente precisamente a esas personas que nos tuvieron muchísima paciencia. Porque fue un proyecto que armamos, pero así como que fast track, rapidísimo. Y bueno, pues caracterizaron todo. Estuvieron geniales. Y mi compañero, Iván Izquierdo, que es el camarógrafo que tenemos aquí con nosotros, pues que cree que hizo el papel principal. Él es Jesús. Saluda Iván Anale y hola. <risa> La, la. Digo, es obvio Las razones por las cuales lo escogimos Pero quisiera por favor Que este, me platicaras Nada más, pero breve, porque no se lo vamos a adelantar Para ti ¿Qué, qué significó esta experiencia, Iván? Porque pues para empezar el traslado en Nuevo Valle de Moreno es una comunidad de, de león Pero es complicado llegar ¿No? ¿Pero qué tal estuviste en la grabación? ¿Para ti qué significó la experiencia? Okay. Primero que nada, un saludo para los de Nuevo Valle. Pues de su mamá. <risa> <risa> me le hicieron... No, no es cierto. Yo, fue una experiencia muy buena. Eh, la verdad nunca... Pues, si había participado, pero no al 100, como esta vez. Y, y después, esperemos la experiencia que me dejen. Es, más bien que les deje yo a ellos es de que, que sea muy muy buena y algo que, que valga la pena pues que, que represente ese, ese papel porque ser Jesús no es nada fácil, nada, nada, nada, nada fácil y yo, en estos tiempos ya mucha gente ya como que se, ah pues ¿quién, ¿quién, es, ese, quién es ese Jesús? No? Sí, ¿quién es esa persona? ¿quién fue ese hombre? Están alejando de ellos, están alejando de ellos, así es, así que el corto, bueno, pues lo estaremos transmitiendo, será un estreno, ya estará, estaremos dándoles la, la nueva, en cuanto, en cuanto lo terminemos, ¿sí? porque lo acabamos de grabar, <ríe> y falta la edición, <ríe> entonces ya les estaremos platicando los detalles, pero esperemos que ustedes estén en esa alfombra roja, aunque sea virtual, en nuestro primer cortometraje ¿verdad? ¿Sí? Así es, bueno, pues vamos a continuar, porque ya no tardan en regresar mis compañeras. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar porque tenemos que regresar a trabajar. Claro. ¿verdad? Sí. Pero pues nos pueden seguir un Café en Gaudium, todo lo que tenemos aquí a través de nuestras redes sociales, ¿verdad, May? Claro, estamos en Facebook, en YouTube como Codipac León, en Spotify como Un Café en Gaudium, en Twitter y Instagram. También, ¿no? La radio, por supuesto. Claro que sí nos encuentran en radio como Radio Cristo Rey y en la página de Facebook como Radio Cristo Rey. También nos pueden llamar al teléfono de cabina 714-2470 y no olviden dejar su like o compartir también los videos, en este caso el de Un Café y audio, Por supuesto. Y bueno, pues ha sido un gusto charlar con ustedes en esta ocasión. Esperemos volver a hacerlo, ¿verdad, chicas? Ojalá, ojalá y nos inviten. Sí, gracias. <risas> gracias Acá los compañeros. <risas> gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.